porque esta guitarra no es hueca. Bueno, tiene hueco aquí. Aquí hay un hueco, una cámara. Esto no es hueco, pero aquí hay una cámara, pero es que la otra es hueca. Entonces evidentemente la otra va a, va a sonar más fuerte de desenchufar En fin, eh, afinación, afina bien. Ayer no afinaba bien, la cuerda segunda he tenido que hacer un apaño aquí para que, para que no se deslizara. Quizás le le di pocas vueltas, vale, y se, se desafinaba. Hoy ya no se desafina. Ayer de hecho en los vídeos estos que grabé se notaba claramente que la segunda estaba desafinada. Hacía así y ya se había ido, vale. Ahora vale, ahí un poquito también. Tengo que dar más vueltas, creo. A lo mejor con un calibre más grueso. La desafina. Bueno, vamos a coger la otra. Como digo, esta comparación no es muy, no es muy justa porque esta es hueca. Entonces... Claramente se nota que suena más fuerte. Los dos mástiles son muy cómodos. Este, concretamente, tiene una cosa especial, que es que es más estrecho, ¿vale? Es un mástil más, más estrecho. El otro estoy como más acostumbrado, entre comillas, siendo esta mi guitarra y la otra no. Los dos tienen una acción muy cómoda, esta tiene de particular esto, esto de aquí es muy útil, esto me permite una afinación, eh, cuando a veces el, el, con las clavijas no tengo la precisión necesaria, pues con esto me permite micro afinar y conseguir el punto. Aparte, este, este clavijero es un clavijero de, muy bueno, es un Grover imperial y evidentemente es mejor clavijero que el que tiene la, las Squire. vamos las Squire no es que afine mal, pero este, esta afina mejor. Tiene los, los postes muy, muy gruesos. Cuerdas del 0, 11, vale Yo soy de cuerda gorda, con lo cual pegarle vejigazos aquí y hostiazos a esta, pues no me da miedo. La otra sí, pues digo, es que le voy a dar y se me va a romper algo. Bueno, desenchufada. La vamos a conectar al ampli las dos. Mismo se puesta a la PPF la hay una cosa que no me gusta, que es que cuando, cuando lo bajo el volumen eso tiene que ver con condensadores y con historia. Cuando lo bajo el volumen se, se vuelve muy oscura, cuando está volumen a tope no. Pero cuando está en el volumen bajo pues se vuelve muy oscura. Eso me impide eh, hacer una cosa que yo suelo hacer que me gusta mucho, que lo he comentado antes. Que es que cuando estoy tocando normalmente suelo tener eh, la pastilla de graves para ritmo. Eh, con el volumen a la mitad o a un, a un cuarto por ahí y cuando quiero hacer un solo paso a la, a la, a la pastilla del de puente, volumen a tope y, eh, y vamos suena pega un subidón sin necesidad de, de pedales de distorsión ni nada y bueno, con esta guitarra pues el hecho de bajarle el volumen a la pastilla de pierdo, no sé, a mí es que me gusta que las guitarras suenen brillantes no más que... Más que oscura, yo no soy muy yacero ni nada de eso. Entonces, eso pues sería una de las cosas que no me gusta de esta guitarra, lo demás me gusta todo. Eh, y en parte estaba tratando de. buscaba de eliminar eso. Entonces, si no tuviera eso, probablemente sería una de las guitarras que más, que más usaría. Pero bueno, tendré en algún momento que invertir en condensador y en historia esta guitarra es una guitarra con una circuitería complicada si no me hubiera atrevido a hacerlo yo pero claro, eso de tener que llevarla la ulutier, gastarme la pasta en, la en, en, los, en los condensadores, en los potenciómetros, etcétera y encima pues pagarle evidentemente a la persona que lo, que lo haga pues me echa para atrás y es una de las principales razones por las que no toco mucho esta guitarra que debería tocar más Bueno. quitar la pastilla de los graves, eh, volumen al 4, un cuarto por ahí. Vamos a ir subiendo. Son las super blueseras. Lo ponemos a tope ya. Pastilla eh, grave, combinación en esta en esta posición. Si tuviera otro ampli, que no tengo, bueno, tengo pero no lo tengo en mano, tendría la, la guitarra en exterior. Y la pastilla de agudo. ¿Vale? Bueno, vean la otra. No voy a tocar nada, simplemente enchufar una desenchufar la otra. Pues ya está, está enchufada, exactamente los mismos ajustes. ¿Vale? No toco nada en el ampli. Voy a subir un poquito el volumen. Esta para mí suena oscurilla, menos oscurilla. Suena menos oscura, esta tiene mejor mejores potes o mejores condensadores o lo que sea. sé cómo, cómo tocarla. Subo un poquito más, la voy a poner a tope. Suena más... Esta suena más gorda. Esta le, le, digamos, tiene como más claridad. Más claridad en general. Unos graves menos menos pronunciados. Pero no quiere decir que no tenga graves, porque... Pues suena de puta madre, evidentemente. Cuerpo sólido frente a cuerpo hueco, y esta hueca, pues se nota ahí. No lo ha afinado, no pasa nada. Uh, como suena esta guitarra, tío. en este que suena muy parecida, sigue ocurriendo lo mismo, es decir, le falta, no le falta, no lo voy a decir que sea una falta, es una, un tipo de timbre distinto, esta tiene como más graves, me refiero a esta la, la Epifone comparada con esta. Y la pastilla de agudo ayer no sonaba tan bien, le he subido la pastilla ¿vale? porque estaba sonaba para mi gusto, yo como digo, suelo hacerlo solo con la pastilla de, de agudo y sonaba más flojita esta que esta, entonces la, la he subido y ahora suena más rockera todavía <risa> Esto es imposible decidirse, ¿eh? esto es imposible, que son distintas completamente.